Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo, espero que estéis genial con vuestros seres queridos a vuestro lado. Mirar, hoy vamos a ver un, una estrategia de cómo trabajo yo en CPA Marketing, una de las estrategias que hago con mi equipo, que nos da 3.000 al mes con CPA, con tráfico gratuito. Este es un tutorial para principiantes, cualquiera lo puede hacer, es muy sencillo. ¡Ojo!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 negocios online y cómo ganar dinero desde casa te invito a que te suscribas que compartas este canal que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y si vas en serio con el marketing cpa o afiliados aquí arriba te voy a dejar unos enlaces para mis guías que son para afiliados y para marketing cpa y puedas acceder a ellas en cualquier momento Y sin más dilación, vamos a empezar a ver cómo puedes generar hasta 3.000 euros al mes con CPA Marketing a través de tráfico gratuito. Insisto, este es un tutorial para principiantes. Lo primero que tienes que hacer es tener acceso a redes de CPA. Sin las redes de CPA no vas a tener ofertas para promover con esta estrategia. Es muy sencillo. Si ahora mismo no estás en ninguna red CPA, te voy a decir cómo puedes buscar redes y entrar. Y si ya estás dentro de tu red CPA, tienes que buscar unas cosas como te las voy a decir ahora mismo. Vamos a entrar a Offer Vault. Offer Vault es un sitio en el que nosotros podemos encontrar muchas redes y muchas ofertas. Para la estrategia de hoy vamos a usar Surveys. Surveys. Veis, Service. Y esta Surveys, cuando nosotros le damos aquí a este botón de búsquedas en Offerbolt, es Offerbolt.com, vas a ver que te van a aparecer un montón de Surveys, ¿ves? Tu búsqueda de Service tiene estos match. Viene MyDegree y está en esta red. Si te fijas, aquí viene el nombre de la oferta, lo que está pagando esta oferta, el tipo de, de pago que te van a dar por la oferta, qué categoría, y en qué red está y cuándo la han subido. Hoy es 26, hoy es 26 de agosto cuando estoy grabando este video, así que esta es nuevecita. Y esta oferta, me si doy clic al ojito, me ponen ahí una previsualización, me dice que está en Triad Media. Yo sigo buscando mis Mom Surveys 500 punt, puntos Earned incentivado, ojo que esta incentivada. Pero qué pasa con esta incentivada, que me van a pagar 4 dólares por venta. Yo tengo que vender y yo no quiero vender. Pero bueno, es Mom Service. ¿Veis? Aquí lo tienes. Online Mom, Interactive Card Giveaways. Este Max Bounty. Eh, Sample Avenue. Your Sweeps. Your Sweeps. En fin, hay muchas. Esta, por ejemplo, es buenísima. Vindale Research es un DOI. Significa doble opt-in. Quiere decir que las personas tienen que poner. Su correo electrónico. Y luego confirmarlo. Para que a nosotros nos paguen. Mira, Le vamos a dar clic ahí. Mi email, Toma ofertas online para que te paguen. Viene un voucher de 50. Aquí bueno, no se ve. De 50 dólares. Nos pagarían a nosotros 2.60. Pero también es un sale. Surveys y la tiene Max Mountain. Ipsos también está. Este es para Noruega por ejemplo. Para mayores de 18. La tiene Monetize. Es lead, es decir, este solamente tienen que suscribirse, no tienen que hacer nada más. Ves, Ahí está. Si rellenan todo eso que se ve ahí en la pantalla, a nosotros nos pagan $2.60. Sin más, simplemente por rellenarlo. Eh, Youthrift, Youthrift. Mm, vamos a buscar alguna otra. SuperService. Esta es... Esta... ¿ves? Get paid hasta 100 en tu primera encuesta. Son encuestas, las surveys son encuestas... 2 dólares por cada cada quien cada que alguien rellene nuestra página. Es Surveys y la tiene AXAT. Cuando tú ya encuentres varias, toma nota de varias de estos Surveys. Por ejemplo, este es otro, iSurveyWorld. World. Esta paga 1.28 euros o 1.51 dólares. La tiene Trade Media. Como ves, hay muchas redes CPA en las que tú puedes aplicar para el tipo de oferta que tú quieras. En este caso, he puesto Surveys. Pero pueden ser cualquier otro tipo de ofertas. Eh, Toro Advertising, Buy Offers, CPA Advertising, AdBomb, AXAD, Max Bounty, Toro. Hay muchas. Lo que tú tienes que hacer es suscribirte a, a estas redes que están aquí. Si estás suscrito, pues genial. Pero si no, puedes suscribirte. Si es otra, Beach, es lo que te pagan. En fin, está muy bien. ¿Vale? Y una vez que tenemos ya esta primera parte... Que tú ya te has metido a alguna red y has buscado ofertas de service. Esta me gusta mucho, las Watchbox. Multigeo, es decir, para todos los países. Va genial. Ya está la primera parte. En mi caso, y para este ejemplo, solamente para este ejemplo, yo voy a usar dos redes. La red Max bounty y la red Gas Movie. Te las voy a enseñar ahora mismo. Esto es lo primero. Me voy a Max bounty que es esta y me voy a Gasmovie que es esta vale y dentro de Gasmovie por ejemplo yo he puesto service y me han puesto todos los surbis que hay lo que pagan qué países ves aquí lo tiene Yugo por ejemplo es un doy ya sabes lo que es doy doble opt-in la gente tiene que confirmar su email para que a nosotros nos paguen en este caso es para Switzerland y nos pagarían $2.95 cada que una persona confirmara su correo. YouGov eh, eh, también está para España. ¿eh? Yo estoy en YouGov. Yo he comprobado que funciona. Yo he comprobado que pagan porque yo estoy ahí. Viene este otro para Switzerland. También pagan $2.95 en Channel Mainstream. Eh, esta otra es AIS. AIS. say. Es esta. DOI. Para Inglaterra y pagan 7 dólares, 7 dólares por cada una persona que confirme su correo electrónico. ¿Ves? Aquí lo tienen, todo abierto, no incentivado, es para hombres entre 16 y 75, solamente para hombres y si lo haces con mujeres no te van a pagar absolutamente nada, pero paga genial, paga 7 dólares. Tienen aquí algunas imágenes, que es esta, de que absorbi y cerramos. Los hombres son más difíciles de convertir en las encuestas, por eso pagan tanto. Bueno, hay muchas. ¿Ves aquí hay muchas? doy Canadá, Estados Unidos, Australia, Netherlands, Estados Unidos, Estados Unidos, Francia, Tailandia, Tailandia, en fin. También hay para el público latino, pero hay menos. Y como hay menos para el público latino, por eso he orientado esto para el público anglo. Pero puedes hacerlo también para el público de la TAM. Mira, Perú. México, Argentina, hay ofertas, el caso es buscarlas de ahí, que vayas primero a OfferVault y busques varias y te des de alta en varias redes. Max Bounty también tiene Service, vamos a ir a al Search y vamos a poner uh, Categoría Service, La tiene como Categoría Survey, aplicamos y aquí tenemos varias. Estados Unidos, Estados Unidos. Cuando dice soy, es single opt-in. Quiere decir que simplemente por rellenar, eso es todo. Mira, aquí hay para Hispanics. Este es para todo Latam. Es de toda Latinoamérica. No solamente por determinado país. 1.50 por lead. Es por lead. Y nos dejan todo este tráfico. ¿Qué vas a buscar tú? Tanto aquí como aquí en GasMobi o donde quiera. Que nos dejen tráfico contextual tráfico contextual vamos a ver por ejemplo esta y nos dice que efectivamente no está permitido el contextual pero sí está permitido display, search mobile, native e email esto lo podemos hacer por todos estos pero no por contextual como yo voy a usar tráfico contextual esta no la voy a poder promover con max y me voy hacia atrás pero no pasa nada, yo voy a buscar que sean con tráfico contextual, que me deje contextual. ¿Ves? Hay un montón. Vamos a ver si hay alguna que... Este es Worldwide y me deja contextual. Aquí está contextual. Nos deja incentivado. 80 céntimos por lead, 80 centavos. Vamos a darle clic. Simplemente para verla, ¿eh? No es... Tú tienes que elegir varias. Yo te sugiero que elijas de 10 a 15. Me dejan contextual, 25... Tiene un cap. Cap quiere decir que me van a pagar... Hasta 25 veces por día. Si yo hago 30. Si mi gente. Eh, hago un, una buena labor. Y hago 30 personas que lo rellenen. Solo me van a pagar 25. Así que pues, solo 25. Todos los países. Todos los dispositivos. Y me van a pagar cuando completen. La encuesta. Una vez que la completen. A mí me pagan 80 centavos. Por cada lead. Aquí vienen los ejemplos vamos a mirar, ves, es esta, logueate es muy sencilla la web simplemente se loguean y ya está vale lo que vas a hacer elegir las ofertas, por ejemplo aquí en Max Bounty vamos a poner la primera que sea una que me gusta mucho es Inbox Dollars que es muy muy conocida en todo el mundo vamos a ver si la tenemos por ahí aquí, Inbox Inbox Dollars. esta, Inbox dólares e Inbox Dollars, este es solo por email y este es para todo, contextual que es lo que yo estoy buscando, contextual 2.80 por lead la voy a coger ¿vale? para ejemplo tú puedes coger la que tú quieras y aquí atentos con esta parte porque es muy muy importante dice que podemos enviar más de 100 clics al día sin conversiones pero con un lander y esto es lo más importante de todo. Convierte en la confirmación del email. Se tienen que suscribir y confirmar el email. Si no lo confirman, no me pagan. Tenéis que estar atentos a eso. Pero si lo confirman, yo me gano 2,80. Muy sencillo, muy bonita, muy fácil. vale Yo cogería este enlace. Bueno, ese no, el, que, el, que el que yo construya es para personas de 18 a 55 años. Eh, tiene tres verticales, en fin, pero lo importante es esto, que convierte en una doble confirmación y que me deja contextual. Y así voy a hacer hasta 15 ofertas, voy a buscar hasta 15 ofertas, ¿vale? Voy a preparar el enlace de esta, por ejemplo, mil tracking link, contextual, eh, rolling, rolling es el enlace limpio, sin más. Y yo como subID le voy a poner simplemente, uh, por ejemplo, eso es para que yo lo identifique. Y como en este caso es una estrategia que estoy haciendo para YouTube, le voy a poner IT, sin más. vale Y aquí ya me, me da el enlace. Es este, copy. Y ya tengo el primer enlace. Es decir, primer paso, buscar dónde están las ofertas. Segundo paso, coger de 10 a 15 service, en este caso para nuestra estrategia service con tráfico contextual paso número 3, copiar todos los enlaces, en donde tú quieras, en mi caso voy a abrir un blog de notas, y en ese blog de notas, aquí voy a poner por ejemplo, inbox dollars inbox dollars max Ponte. esto no es indispensable, pero a mí me gusta tener orden y el enlace, eso es todo vale este enlace lo vas a cortar entonces el paso número 4 es acortar el enlace ¿dónde lo acortas? donde tú quieras yo tengo mi acortador propio es este este es mi acortador el mío personal, le voy a poner aquí esta y le voy a poner aquí eh, word eh, from home, por ejemplo shorten y ya lo tengo, que es este, lo copio y me voy a mi blog de notas y lo pongo acortado. Ya está. Este es el que voy a promover. vale Y así vas a hacer hasta 15. ¿Por qué no lo hago yo? De 10 a 15 enlaces. Porque sería un video enorme, eterno. De 10 a 15 enlaces. ¿Qué vas a hacer con estos enlaces? Pues muy sencillo. Te vas a ir a tu Google Drive. Y en Google Drive vas a hacer un documento como este. ¿Ves? Es un archivo, Billy Vulgar, que dice, 15 excelentes formas de ganar dinero desde casa. Esto es para público hispano. Preparado para un miembro especial del grupo Trabaja desde tu casa. ¿De dónde sacas esto? Ahora mismo te lo voy a explicar. Ya que hagamos este documento, este es para el público anglo, excelentes maneras de ganar dinero desde casa, preparado para un miembro especial de... Y fíjate lo que he puesto aquí. Número 1. Inbox dollars. Get paid to read emails, text service online, play games, and... Una coma me faltó, And go shopping. five $5 just for joining. Limited time offer. Limited to the 21st applicants. Esto es importante que lo pongas. Que haya un cierto sentido de escasez para que la gente se suscriba. Y aquí dice expira el primero de septiembre suscríbete aquí y donde dice suscríbete aquí ves que aquí puse en corchetes affiliate link porque aquí Inbox Dollars que es esta que he cogido aquí la voy a coger la voy a copiar me voy a ir a mi documento y aquí lo voy a pegar aquí me voy a donde dice con el, esta parte de insert enlace le doy a pegar, a aplicar y ya lo tengo. Y esto ya lo puedo remover. Ya está. Sign up here. Podemos ponerlo en negritas para que la gente lo tenga más. Y así vas a preparar este documento con 15 opciones. En este caso yo he puesto Inbox Dollars, box que es algo que también me gusta bastante y es muy conocida, Mindel Research, Pink of Research, Opinion in Todas estas son ofertas que están aquí en las redes de CPA. En este caso, esta está en Max Bounty. Y también vamos a hacer algo para público hispano. Vamos a poner esta, que es Service Muro. Le voy a dar clic aquí en Details. Aquí está. Me pagan 0.4. Como ves, el pago es muy diferente. 0.40 y Max Bounty me paga 2.80. De ahí mi preferencia por trabajar con el público Anglo, pero es a gustos Si tú te sientes mejor con el público Hispano, pues ya sabes que el público Hispano Te va a pagar infinitamente menos Bueno, ahí está Perú, eh, dice que Solo mayores de 16 mm, mm, mm. Es un DOI permission from DOI, es decir Tienen que confirmar el email ¿Vale? Ya está No voy a estar las imágenes para que tú veas cuál es lo cierro, le voy a dar Apply Offer aquí, o también le puedes dar Apply Offer aquí si le damos Apply Offer, vamos a ver si México paga un poquito más aunque 0.4, no, todas pagan lo mismo, vale, pues entonces le voy a dar Apply Offer, en la de México, por ejemplo Apply y ya estoy a, eh, lista, entonces me pone Pending, pero enseguida me dará los los enlaces y este ya está, copio URL, le voy a dar a copiar ya está copiada, la ha copiado en un portapapeles, me voy aquí, a mi blog de notas, y aquí voy a poner este otro. Dice Argentina, eh, se llama mm, Service Mobro le voy a poner simplemente Mobrog. y está en gasmobi.com, gasmobi o okay, que punto es. Y ya tengo el enlace, voy a coger el enlace... Me voy a ir a mi acortador y lo voy a cortar. Y también le voy a poner trabajar desde casa. shorten Ya lo tengo. Lo copio. Me voy a mi blog de notas. Y lo pego. Y este mismo, como ya lo tengo, me voy a mi documento. Esta es la parte de inglés y me voy al español. Y aquí vamos a ponerlo de este lado. Este lo voy a dejar libre. Tú lo pones en el nombre en el que sea. Y dijimos que era Mobroj. Mobroj. Y vamos a ponerle. Gana dinero por responder sencillas encuestas. Voy a ir a la oferta para ver un poco más de qué se trata. Details. Surveys Nueva México. lo hablaba. Soy Surveys. No, no. Incend. Vamos a ver a las imágenes a ver qué lo pone. La posibilidad de participar en encuestas en línea a través de Internet. Su participación en nuestras encuestas será pagada. Sin más, no tiene nada más, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Por favor, en las encuestas. Muy sencilla aplicación. Um, solo tienes que registrarte. Y vamos a ponerle... Voy a quitarlo todo. Lo voy a poner en mayúsculas. Porque me parece más interesante. Solo tienes que registrarte en este enlace. Y luego voy a poner aquí. Eh, disponible para México. Solo 100 personas, por ejemplo. Para poner el Scarcity. Y aquí le pongo en este enlace. Me voy a ponerle el enlace que habíamos puesto antes y aplicamos. Ya está, eso es todo. Voy a ponerlos todos, los 15 enlaces o los 10 enlaces. Y al final puedo poner aquí 10 excelentes formas de bla, bla, bla, bla. bla o 15, lo voy a volver a centrar porque no me gusta así. Centrado. Y aquí lo mismo, 15 excelentes formas de ganar dinero de casa o... 10 o las que sean, si no encuentras 10, 15 ni nada, pues pones 8 y ya no le pones el número 8, simplemente pones excelentes formas. Y luego, si ves el texto de esta parte, dice preparado para un miembro especial de bla bla bla bla. ¿Cómo vamos a hacer la segunda parte? Pues muy fácil, me voy a ir a Facebook y en Facebook vamos a buscar grupos de trabajar o de ganar dinero desde casa. En este caso este es un grupo que ya tengo preparado que se llama trabaja desde tu casa. Tiene 133.000 miembros. ¿Ves? Entonces, estos, todos estos miembros están susceptibles de trabajar dinero desde casa. Y aquí tienes dos formas de hacer la promoción. La primera es hacer aquí un, una publicación que dice, o que diga lo siguiente, eh, reporte, ay, reporte con... Bueno, consigue consigue este reporte con 15 formas de ganar 15 formas de y hacer posible copia el nombre del grupo. Trabajar desde tu casa y ganar un extra. Descárgalo gratis desde Descárgalo gratis. Y le vamos a poner ahí enlace en el primer comentario. Esta es una forma. Descarga. llevas en tu ah. Es una forma de hacerlo. Y lo pondrás. ¿Cómo lo vas a preparar para descargar? Muy sencillo. Ya que lo tienes. Le vas a hacer una portada bonita. Te vas a Canva. Que este es Canva. Son gratuitas. Este es, es gratuito. Entras, te haces una cuenta. Y esta es una portada que ya las tienes prediseñadas y, es, y aquí dice how to make money from home puedes ponerle este, esta otra paginita o simplemente esto y te lo descargas y aquí lo puedes poner en español trabaja desde casa y gana dinero por ejemplo, lo voy a hacer un poco más pequeñito porque está muy grande lo centro Ahí, eso es todo, tú lo vas a descargar como PDF y vas a ponerlo aquí al principio de tu página y haces un reporte bonito, un reporte atractivo y agradable y esto cuando ya, lo, cuando ya lo tengas le vas a dar a compartir y le vas a dar clic en compartir y le vas a poner cualquiera con el enlace aquí dice cambiar a cualquiera con el enlace y lo vas a copiar, copiar, listo y ya que lo tengas copiado te vas a ir a tu post de Facebook. Y en el post de Facebook lo vas a poner en el primer comentario. Ahora mismo no lo voy a hacer bueno sí Lo voy a hacer y luego lo borro. Publícalo, Aquí está. Y en este comentario vamos a poner el enlace. Ya está. ¿Lo ves? Lo voy a eliminar porque está fatal y la gente se va ahí, se va a desencantar. Pero tú lo vas a dejar bien. ¿Ves? Eliminar publicación. Ya queda perfecto, ¿lo ves? Excelente ways to make money from home. Está en inglés, así que lo voy a quitar. Eliminar. Eliminamos la publicación. Eliminar. Como este grupo se llama trabajar desde tu casa, el reporte se llama trabajar desde tu casa. Para este grupo. Y así lo vas a hacer para cada grupo. Pierde tu tiempo. Inviértelo. porque la gente es se sentirá especial si es solamente para ellos, no para todo Dios. Y... La otra forma, esa es la, una forma, poner un post en todos los grupos. Y la otra forma es buscar en los comentarios de la gente que quiere ganar dinero. Por ejemplo, por ejemplo, eh, personal para trabajar desde, desde su domicilio, urgente. Y aquí, por ejemplo, dice eh, información, inf. Y a este le vas a enviar un mensaje que diga hola. Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Hernández Mel. No sé cómo se llama. Le pones el nombre. He visto tu comentario en el grupo. Trabajar desde tu casa. Si quieres, te invito a revisar este reporte donde están... 15 formas gratuitas de ganar dinero trabajando desde casa. Enlace. Le pones el enlace. Un saludo y mucho éxito. Y sí, ya está. No lo voy a enviar porque, insisto, está sin hacer, está sin acabar. Pero es así como lo puedes hacer. Primero te ves que están en un grupo conjunto, es una persona que está buscando cómo trabajar desde casa y ganar dinero y tú le estás facilitando las cosas. Entonces esto lo vamos a eliminar, todo, fuera y así es como los vas a contactar. ¿Hay trabajo? Sí, sí que hay trabajo, pero es una forma de generar ingresos de manera rápida. Evidentemente poniendo el post es mucho más rápido, pero... Respondiendo a los comentarios también puedes conseguir un buen dinero. Ojo, la parte de los 3.000 está dedicada al público anglo, que, que paga bastante más. El público hispano ya has visto que paga muy poquito. Entonces, como paga poquito, yo prefiero dedicarme al público hispano, que paga bastante más. Y es así como tú puedes, desde tu casa, sin una landing, sin un hosting, sin un dominio, todo con herramientas gratuitas, todo con tráfico gratuito, generar hasta $3,000 dólares al mes con CPA Marketing a través de tráfico completamente gratuito. Este tutorial es para principiantes porque cualquiera puede aplicarlo. No te hace falta ningún conocimiento técnico, absolutamente para nada. Todas las herramientas son gratis y los pasos son realmente sencillos. Te los voy a recapitular aquí en una diapositiva. Paso 1 buscar ofertas para promover en nuestro caso fue surveys pero no te dediques solo a surveys puedes hacer cualquier otra cosa surveys paso 2 entrar en las redes de CPA distintas, hay muchas, tú no tienes que quedarte solo con una paso 3 eh, elegir las ofertas y hacer y solicitar los enlaces Paso 4 Acortar los enlaces Paso 5 Crear el archivo en Google Docs que es gratuito Paso 6 Unirte a grupos de Facebook con el nicho al que te vas a referir y paso 7. Compartir tu reporte con tus enlaces de afiliado. Ya está. Eso es todo. Como ves, es súper sencillito. No tienes que hacer apenas nada raro, ni escandaloso, ni blanjatero. Y además esto puedes hacerlo en tu tiempo libre. Puedes seguir dedicándote a lo que estás ahora y empezar a generar. Y cuando ya tengas algo... Ampliarlo, hacerlo con otro tipo de nichos, con otro tipo de ofertas y empezar a generar mucho más dinero sin pagar absolutamente nada a nadie ni tener inversiones grandes. De esta manera puedes conseguir hasta 3.000 al mes con CPA Marketing a través de tráfico gratuito sin invertir absolutamente nada. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil, que lo pongas en práctica, porque como has visto es sumamente sencillo. Espero que tomes acción y que muy pronto me pongas en los comentarios ¡Hey, lo he puesto en marcha ya estoy empezando a generar ingresos! Sigue los pasos que son muy sencillos y recuerda que pase lo que pase, Marketer, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!